Bon día para las prámigas y amics y bienvenidos una volta mesa a la represa, un programa de trellat. Hola, muy buen día a todos y a todas. Y Res, we sí que es un programa especial, especial, porque en nostre convidat la banda de, de convidados, es Amig, y eso siempre es un goch Y Res, como siempre, el idóneo en paz y que, que es presente. Bé, hola, muchas gracias. Eh, uh, Soy José Francesc Bisbal Chinesta. Estic a feres 25 anyets, Lemur 25 primaveres y res ving casi com a membre representant de CLAPIR, choves historiadors valencians y el principal motiu de que me en convidat estos amics meus es per la publicació de, del llibre que acaben de traure, és CLAPIR, el llibre de la Historia, per el crid de la historia perdó y per la editorial Drasana. la uh Sana. -huh. Eh, moltes gràcies haber per per haver eh, resposta la nostra crida. Y comenzaré desde el principio. Ven, se en nombre de la asociación Clapir. Que he sido un libre. Eh, la pregunta obligada es: ¿Qué es Clapir? 2B, pues Clapir. Som una, actualmente somos una pintena de personas. Eh, y todos bien, prácticamente eh, ens, en forma como estudiantes al Grau de Historia de Valencia. Eh, actualmente funciona como una asociación, eh, una revista a internet. Aun ahora publican periódicamente artículos de mayor o, me, o menor alargada, eh, eh, dependiendo de, también de, de, de la temática, totalmente gratuito, totalmente abierto y totalmente en línea. Nice queremos como grupo el año 2013 presentar en mejor deit, en cara que prácticamente podrían decir que el principio de la nuestro estará a finales del 2012. Lo origen Primichani Primichani es la promoción del 2009-2013 al grado de historia de Valencia y ya podemos decir que siempre van a destacar un poco a la universidad como una generación especial, son la primera generación de Bolonia y ya no es que más artes preocupaciones, porque resulta que en trobaremos ya el primer año en 2009 repetís que era la primera generación de Bolonia, era la primera generación que ya conocía el que es implicaba el Espai Europeo de Educación Superior, toda la reforma de los grados de los cuatro años y eso el que nos van a encontrar va a ser que la carrera había patido una retallada brutal en la temática en la libertad de formación desde la propia eh, carrera, en el elección de asignaturas, y en trobar en básicamente que, perposar y sentarnos ya, que eh, la historia del país valencia la historia de, de la nuestra tierra, había pasado de ser a la licenciatura el año anterior, prácticamente ocupar todo un único año, es decir, todas las asignaturas de un año, las obligatorias eran de historia del país valencia a trobarnos que había sido reducida a una asignatura cuadrimestral. Es decir, toda la historia... En toda la carrera, ¿no? Exacto. Para... Uh -huh. Era el primer año, el primer año de carrera, teníamos una asignatura de cuatro meses, donde se comprimía absolutamente toda la historia del país valenciano. Toda. Claro, y yo en realidad, eh, claro, nuestro de col que. Eh, también es importante señalar que no solo de la promoción 2009-2013, sino que era la promoción 2009-2013 del grupo en Valencia, que ya podemos machinarlo, la, la gente era mayoritariamente Pablo Esvalencia valenciano Parlantes, en Chimballe por no propia y Mendita, en Cara eh, que también tiene un que es ha corporal de que no parlante pero que evidentemente seguís la dinámica de Clapir y publicado todo en Valencia. Entonces, claro, en Stroem, Chent, ciertas Inquietudes, también Perlambien, también tal dirían, en Stroem, que el, la historia del que el nuestro Pablo había sido reducida prácticamente a cuatro, a cuatro meses. Y eso ya nace no es ahí, un cierta recremor, que a todos nos va picando a poco a poco. Y, y claro, si tienes interés por la historia del tu pueblo, de golpe Troves que la universidad, que era el yo con aprendías, veritablemente, la historia del tu pueblo, que no habías podido tener a cierta cualidad al estudio a primaria o a secundaria, o incluso al propio bachiller de golpe que tampoco, que que has de tu oferte una propia formación fuera de la propia universidad para arribar a tener el nivel que tú te estás demandando tu mateixa. Claro, eso va a Coayan, va a va a y que al último año, al cuarto de carrera, al cuarto de grau, entre conversas entre nosotros van sortint temes, temes, temes y acaba de levantar más o van a formar una, asoci una asociación de estudiantes que es autoorganizada, se llama Teisa, y Bachica Publicante, Bachica eh, Publicante Artículos de Divulgación, es decir, todo el que yo a nosotros, a estado investigando para autoformarnos en historia valenciana y ofrecerlo al público, a con un continuo divulgativo, pero siempre desde la seriosidad académica eh, propia de, un que, de, una, de, una forma, de una persona que estaba formando como historiador y que prácticamente estaba a, a escasos meses de obtener ya la nuestra titulación universitaria. Uh -huh. Y Molta Gentes va a preguntar eh, el nombre de Clapir, Down el Trello. Sí, sí, el nombre de Clapir va a ser... Eh, al principio no teníamos, nom. como tú todos ustedes yo, ya de ocho veces historiadores valencianos, que estaba ocho claro, veces historiadores, historiadores valencianos, no teníamos un nombre, un descompañes, recuerde que, bueno, varios, diversos companes van a arribar a una propuesta del nombre clapir que es un verbo. Del Valencia, un desverso, una de estas parábolas en periodistinción, diría, del Valencia, que significa. Eh, uh, es un crit uh, como... es un crit como. un crit atención, diría, es un crit. Eh, uh, fort, un crit. Eh, sí, energic, un, ¿no? Sí, un crit energic, clar. Era mm -hmm. en parte el que simbolizaba volver también, ey, este y ey, este me ahí un bosaso, ey, apasataso, ey, la historia valenciana existe, ellos ei, Sí, era un exacto, un que era una manera de también un crit protesta, diría, uh -huh. a toda la situación que se habían trovado. Eh, oh... Y continuando lo de Clapir también, es, es importante señalar que como buena generación post primavera valenciana, post 15M, funcionaban y funcionaban de una manera asamblearia. Eh, cosa que también tiene sus cosas buenas y cosas malas, también es, ya sabe cómo funcionan els temas asamblearios. Eh, pero vean, bueno, hay 40 y hay 40 y finalmente nos presentaremos en societat al febrero del 2013, ya han una web y on ya han mis primeros artículos uh, online. Los cuatro y ahí ya han por periodicidad, en principio una periodicidad mes. De, eh, prácticamente prácticamente hoteles semanas y ahora dependen de también de, de, de la propia gente que no no de recordar que somos estudiantes, algunos ya me acabat, otros encara están, encara están en casa están en Janes Masters y dependen también de la propia circunstancias personales, Ad variant y tal, pero continuamente y no han parado prácticamente desde febrero del 2013, pienso a día no he parado. Claro. Las máquinas. Y uh -huh. I... Me imagino que Arran de estos, estos artículos que publiqué en la, en la web es como se arriba el ¿no? que heu publicat en la Drasana Rez es, sí. ¿Es una recopilación de estos artículos o son todos artículos de nueva emprenta? ¿Cómo se sí, sí. arriba el libre? Sería la pregunta en sí. Si. Sí, Clapir, en estos últimos años, habrán publicado unos 200 ya, bueno, seguramente superarán de prou ya la cifra de los artículos. Y eh, va a surgir la oportunidad a Vicente Baidal, que también es historiador. I, y de hecho, era uno de nuestros referentes porque, porque Vicente es miembro de ARCA, mm -hmm. historias y valenci eh, Mediabalistas Valencianas. Y claro, eh, va a ser progresos porque en parte y culpables de nuestro nacimiento como referente. Era uno de nuestros referentes de Cheng de la Universidad Jove que estaba ofreciendo también una historia muy divulgativa capa un público más o menos generalista valencia Y como referente nuestro, va a ser prou curioso que ahí fuera tan origen muy indirecto, como com referente, pero sí sigui de Clapir. Y eh, ahora, eh, como figura como editor de Drasanas, va oferir a ofrecernos un libre, amb amb un recuid de los artículos de Clapir, que hacen eh, un recuid de 15-20 artículos en principio, al final van a ser unos 21. Intentar abastar un total list cronology, mayor posible, de la historia del país Valencia. Y el hecho dels día de los artículos publicados. Hay algún, algún eh, poco de pulimen, porque claro, no es el matiz el formato de libre físico, que el formato de revista electrónica. Y ve, al final, això que parlant de parlando uh, de la més o menys y ya a las librerías prácticamente ahora en un año de temas amb polint amb correcciones han hecho unas cambios pero básicamente esa es la feina y uh -huh. <laughs> al final ha arribat a, a las les librerías ahora para la época de Nadal una de las novedades o, sí, de Nadal en que eso sí Ibernals de lleves de la Drasana y abasta desde la valentía romana desde la fundación de la, de la, fundació la ciudad uh -huh. a el final de la Segunda República es decir, abarca digamos toda la historia del país valenciano desde desde la creación de la ciudad romana a, al final de la segunda república. Sí, básicamente, bastante exacto desde el nacimiento de la civis de la ciudad de esa ciudad romana que es la que al final dona nombre al nuestro país, fins al propio final de de la segunda república, de, de la experiencia anterior al franquismo, de la experiencia democrática anterior al franquismo y y como acaba a, a bastante evidentemente, es muy variado, tenemos exactamente, ya ja has dicho, pues de, entre ellos tracten desde el Teatro Román, el Teatro Román, el problema de la lepra, diferentes sucesos y revueltas tan anarcosindicalistas, confedera, confederalistas que han agotado al país. De, tracten también la temática de los dones también tienen muchos artículos que eh, que varias compañías no sí que es verdad que se centra mucho en la temática de género, tanto el papel de los dones a los esthermanes valencianes como también esos físicos digamos femeninos propios del sector de y principios del bingo para ser esas carreras y sí, es muy varia la verdad es que es un libre que eh, prácticamente puede atraure a un gran amplio espectro de eh, público espectre, espectre tant uh, si le interesa, digamne es fets més relacionats amb la pròpia societat i abans de la la societat intra, dins de la propia societat de las relacions dins de les pròpies societats en un moment concret com al llarg de la propia historia, diferentes diferents processos de canvi i successos que han hagut que, que, forma, que han anat formant la configuració de l'història del poble valencià. Uh -huh y ve con hay una gran variedad de artículos, también ya una gran variedad de autores, no si no me equivoco eh, en Clapir son una veintena de personas, pero al sí. libre participe en un total de 17. Sí, al libre son 17, pero seremos una veintena de personas también eh, encarga en que a que libre no figura porque ya depende de la editorial también tenemos infinitos companions que se encargan del aspecto lingüístico y de corrección y tal que no, no propiamente historiador, sino Alex. y sí, seremos una veintena de personas, suman una pimentena ya 21, 22. Uh -huh. eh, sumant la chen del libre es la chen que, pero al 3TM no ha podido estar en el libre. Y ve, como me al principio, esta entrevista de una va a ser especial. Eh, una altra de las novedades que anima a hacer es que anema a estrenarnos en las conexiones telefónicas y anema a contar en la participación de algunas de los colaboradores de esta obra colectiva. Uh -huh. Ahí sí que ahora comencemos la, la participación de Aida Ferri, que nos va a hablar sobre la época de la creación del Reino de Valencia fins a la dels jueus i se entràn se la figura de esta gente que practicaba esta religió y de, como, de un principi de tolerancia principi dir no de los jocs de Europa que podien obrar més tolerancia que als jueus a una etapa de persecución y que fins en 50 anys cambia tot. Sí sí sí, així n'és i y se trata amb la figura d'un de desmèches real, una de las màximes eh, figures del regne com era Lluís Alcañiz y com acaba que es a la foguera y la seva mort. Nos perfecta en un capa y en la banda ida. Aida en eh, eh, bon eh, Escoltes? Sí, sí. Aida Ferri es una otra un miembro del de grup Clapir que también participa al libre colectivo. Al libre. Participes en tres artículos, ¿no? El de la Valencia Romana. Sí. Un sobre sí. les Sigarreres de Valencia también. Sí, también. Y este dels Jueus. Y este es Jueus, es diu Jueus de la Protección de la Persecución. Sí. Ens... Y contes un poco la historia de qué pasa a los en el Regne de Valencia desde, digamos, la... desde la creación del Rey fins a la su expulsión, y también, eh, más concretamente, parles sobre la biografía de una persona que es el Mejer Luis ¿no? Sí, sí, uh -huh. pues básicamente, es eso es el artículo está dividido en dos partes, una, una chica de introducción de digamos, la situación de los Joes, como tú ves desde, desde el inicio, de cuando creas yo muy el, el Rey de Valencia, fins a... La expulsió en el 1492 y ya después se centren concretamente en el, en el caso de, de Lluís el Caglis, ¿no? como una persona tan importante arriba a ser cremada por la Inquisición. Pues bueno, al principio, parlando un poco así, de forma introductiva, diremos que eh, cuando Aume I va a va conquistar y va a crear el reino de Valencia, a mitad del siglo el eh, 13, debido a la expulsión de gran nombre de, de musulmans, va a necesitar eh, reconquerir y colonizar, y colonizar gran parte de, del territorio eh, a la arrivada de, de judíos. Pertán va a favorir la presencia de estas personas, concibiendo nombroses franques o ayudes para que se instalaran en diferentes núcleos, como puede ser Valencia, Sátiba o Gandía. tanto, el reinado de Jaume I y concretamente el del Pero el Gran. Es que a tener una gran presencia en el regno. No nombres prevalentes en la administración real, que normalmente actuaban como pont entre, entre la poquita población islámica que quedaba, y es más colonizadores, es cristiano, pero también se dedicaban a muchos altres oficios, como el que todos conocemos de, de prestadores, en cara que no era muy bien vista a la época. También comerciaban, eran financieros, se dedicaban a la artesanía o también simplemente eran ya ahora no no tenían trabajos de, de cierta importancia pero ve llegar de, de todos estos segles pues es comença a ver poco a poco poc, eh, una cierta presión de delante este clase social sobre todo a partir del 1283 cuando se mesures que comenzar a ya ser eh, todo y social contra él sobre todo en el, el que conecten con el privilegio de la unión eh, y pues, ya, como ya diciendo, un reflex de esa larga presión contra, contra los judíos, que es va a ir el pas del tiempo intensificando y eh, reiterando, sobre todo, arribando ya eh, al programa del 1391 y ya posteriormente a la expulsión definitiva en el 1492. Y concretamente después, amb con la década de, de persecución inquis inquisitorial. Perdón. Que es cuando, cuando ya situemos un poco la figura de, de Luis Alcañiz, que es ya la segunda parte, que sería un ejemplo de la fuerte persecución que ya había por parte de la Inquisición y esa, esa digamos, obsesión por la pureza de sangre y el mantenimiento de, del cristianismo. Uh -huh. Por tanto, eh, parle un poco de, del caso de Luis Alcañiz, pues, que es un mediterreal y catedrático. Eh, de, de la Universidad de Valencia, un de los primeros catedráticos. tant, és eh, una persona muy influente y muy importante a la época que va a arribar a ser sin sitio eh, cremada, como no El sitio de Machatiba, en el 1440 y va a estudiar medicina en alguna de las escuelas de la Corona de Aragua. Al principio de la seva vida no, no tenía tan clara eh, la su la procedencia o cómo es va a educar, pero sí ya. Ja, comenzar a ver y a ejercir como metas real, y no només como eso, sino también como examinador de metas, es decir, que portaba a terme eh, la profesión de profesor y, y de catedráfico. Y, res, concretamente, eh, a partir del de... 1482, comencen a hallar notícies noticias seues vinculadas a procesos inquisitoriales, concretamente a través de la segona dona, Leonor Esperanza, que ella sí que procedía de una familia de antiguos conversos. Eh, no, no todos los, los, los fueron expulsados, algunos van, en los programas se van a convertir. Entonces, eh, eh, la segunda y procedía de, de una de estas familias. pero tanto, en el, los edictos de gracia, que era cuando la, cuando la Inquisición arribaba a un pueblo, donaba un edicto de gracia, es decir, eh, concedía un par de mesos para que los diferentes uh, ciudadanos pudieran libremente a, a declararles sus culpas y de las personas que se hospitaban. Ella va a aprovechar diferentes edictos de estos y hablaba pues, un poco de la suya familia, cosas que posteriormente eh, le vendrán en contra porque ella también formaba parte de, de esta familia. Y, Básicamente, te esclata al 1500, cuando les va a descubrir una sinagoga secreta a casa de Miquel Vives, es el cosí del humanista Joan Luis Vives, y comiencen a realizarse una serie de procesos y condenes que van a culminar, pues, en el personalmente de, de Leonor de Esperanza y Comerá de Esperar del su marido, Luis, Luis Alcañiz, que, y fin, una en despres va a arribar a testimoniar eh, en contra de la suave propia dona seguramente eso sería la tortura, con las torturas que se portaban a terme y Eleonor eh, va a morir condenada en la foguera en el 1506, y pues, un par de meses después, eh, el 23 de noviembre de, del Matiz del 1506, eh, va a ser cremata, también eh, Luis Alcañiz. Básicamente, el artículo habla de eso, es un, un resumen. Sí, un, un triste testimonio, pero a veces la historia de los valencianos, que el objetivo también de la asociación del libre es reivindicar y poner en valor esta historia, te mm. episodios como estos. Sí, sí, claro, y, y, y muchos más. Este me es un de los ejemplos es digamos, de una personalidad tan importante y tan influente de la época como puede arribar a ser postjudiada y finalmente eh, cremada y condenada en, en la foguera. Mm -hmm. Beb, Don muchísimas gracias por tu colaboración, por tu testimonio y por colaborar en nuestro programa. De res, de res. Después de esta, de esta píndola, podríamos decir: eh, continúe y continúe con la... Colaboración que ha escrito el, el nuestro Comida física podrían decir que que estás al nosotros. y es, tú parles de, de la Primera República o eh, más que la Primera República de, de un proyecto de República Federal anterior a, a la propia Primera República y, y qué que es pues contar tú sobre sobre la teua colaboración. Sí ve, básicamente yo el que parle es de chundamo un altre company que es Raúl año eh, también del chamésí. Eh, eh, Parlen del pacto de Tortosa, de uh -huh. 1869, que es que la primera república podría mamentar en el que es la Revolución de la Gloriosa. La Revolución uh -huh. de la Gloriosa es, digamos, el proceso revolucionario que porta a que Isabel Segona, de Borbó, tenga que exiliarse porque básicamente la tienen la revolución que hace estirada del Tron, porque eh, ella, para, la gente, eh, para, el, para el movimiento político, ya había existido digamos, de ese sistema. Eh, política Isabelí, eh, que estaba representada, digamos, por la firma del pacto de Ostende. ella representaba básicamente los males del, del país, eh, todo el nepotismo, toda la corrupción se entraba básicamente, en, no tanto no tan Isabel Segona, con todo el entramado político, cortesá, que ella había al su Claro, Claro, eh, desde este pacto, este pacto básicamente está firmado por, por, por, por, por, por, por, por, por diferentes, eh, opositores a, a esta monarca, unionistas y demócratas y di... de, de una de un sí simplemente perclavar en, sí. per en contexto es cuando pues podrían decir que ni a isabelins, ni a carlistes ni a republicans, claro sí. clar, ni a un un cacao de una forma y i... sí eso Literalmente es un cacao que dona amor. Mm. Sí. <ríe> sí, básicamente. Eh, también teníamos Carlins, que teníamos mucha fuerza en algunas zonas rurales, al País Vasco, eh, algunas zonas también del país Valencia, Cataluña, que evidentemente ellos ya tienen una oposición frontal a Isabel Católica, a esos valores de conservadurismo, conservadurismo, defensa de la religión católica y tradicionalismo. Eh, a Banda de está es el Partido Demócrata, que al final es, eh, que en parte es el protagonista de este artículo, porque Dins de. Eh, el que esperaba en que sería que Isa expulsó a de isabel católica duguera una república española uh -huh. que finalmente sí que arriba pero a una, una monarquía democrata, democrática entre mit eh, la de amado de Saboya ella esperaban que esa revolución directamente portara a la república y de c cambien el nombre de partido democrático o demócrata pasen a dirse partido federal eh, partido republicano democrático federal es juan Digan, quan eh, el Partido partit y Federal, hi ha un debate, capa, quina sería la organización del Estado? ¿Qué forma estat hauria de Estado debería tener? Y se decide en plenamente el sistema republicano. Eh, capa, importante también, a important, señalar eh, la defensa capa un sufrachi universal masculino en este momento, que fin sales ahora se había sido sensatario eh, eh, al llarg de le, del Sele Daneu. Del segle de y el tema ya territorial es el que se entra ya en el, el, el artículo, que es el que se inicia básicamente a el Pacte de Tortosa. El pacto de Tortosa, de manera muy breve, es una reunión que ya Tortosa de las agrupaciones federalistas republicanas, tan de Cataluña, del País Valenciano, excepto Alacant, ya para después de ella, las balears Baleares y Aragón. ¿Por qué Pacte de Tortosa? Y eh, a Tortosa... Esta gente sí que firma un pacto, que en ningún momento, que es curioso, ya, ya están hablando, ya por la ruptura, en que aquí la neguen, en el sentido de que eh, eh, es un pacto que busca, dins de la propia historia del, del, del, del que había sido el Estado español, medieval y moderna, busquen el referente de la, de la monarquía aragonesa como sistema eh, federativo. De convivencia de espables desde una monarquía y establecen que ellos se organicen de esa manera y esperen, y ya en la propuesta de que la resta del Estado español se es organice como una amenaza federativa, eh, una amenaza una de, de Estado federativo federal. Y que y es curioso el tema de eso porque ellos en ningún ya, ya están, ya advertéis en, en el punto del propio pacto que ya en ningún momento a la causa de la revolución sin que de ninguna manera en alguna, se pretenda por esto pretender separarse del resto de España ya están advertiendo que en ningún momento pretenden ninguna separación y que su proyecto es unitar es es un, unión a nivel español este pacte eh, básicamente yo que edit se ya ya ya tengo una cierta contestación por el propio federalismo porque el, el federalismo hmm, ya diferentes concepciones, digamos, de, de alta base de base a bueno, es muy largo de explicar y mejor mejor udice para la que la echen tú poco a descubrir y entre el artículo pero ya fin y todo es contestando a mí, pero Republicans notan que no solo pueden ser federales, sino unitaristas, que el que valen es una república unitaria. Y ya, evidentemente, ya, pel pel si, pel no que habían participado, no partidos monárquicos, o la reorganización de esos partidos que habían participado eh, no, en la expulsión de, de Isabel la Católica, que eran plenamente monárquicos, evidentemente ya es, es curioso, porque tenía más a Sagasta, que ya estaba el por allí, eh, hablando de la, que este pacto ya estaba fuera del mar constitucional. Dale, que tercer regusto de actualidad, porque no es difícil escuchar eso hoy en día a la, la problemática territorial del Estado español, estas matrices parables. 2 b. Pero sí que es verdad que eso que en un principio parecía destinat al fracaso, sí que es verdad que tiene un éxito y el eh, y dins de las altres asociaciones y agrupaciones federalistes del Estat, sí que tiene el seu el seu eco. Andalucía suma y fa el seu propi el Pacte de Córdoba. Eh, y RPTs a Eibar, eh, entre Vasco-Navarresos, Galicia y Asturias también, y Castilla, la propia, las propias provincias castellanas también, las representaciones de los partidos federalistas, a los partidos federalistas, perdón, a eh, Castilla también pacten. Y hay un fin, si de un intent de, de, de la que sería la región de hacer un propio pacte, de seu su propio pacto en que mal De hecho, podríamos decir que, para contextualizar también... Eh... Así, lo que ocurre es que desde las agrupaciones del Partido República Federal de la Antigua Corona de Arago, es fa una crida, uh -huh. y se ha después pues, es, es respuesta, obviamente, por el, el Seus detractors de manera negativa, pero también, tras la gente del Seu Propio Partido de la Correa eh, Republicana Federal, es respuesta a Noves Crides, uh -huh. una, una otra crida federal, como tú has dicho, a córdoba Córdoba, ¿no? que si no me equivoco, uh -huh. pero el que he era eh, incluía la actual Andalucía, Murcia y Extremadura. Uh -huh después está la crida de Ibar, ¿no? el pacte de Ibar que es las cuatro provincias de que diría Egoralde. Uh -huh. Después está el, el pacte de Castilla y también hay un pacte que es eh, galaico Entre, Sí, Galaico diríamos. Uh -huh. Sí. Y un intent mal mes? dígame del mes en el sentido de que seguramente la propia competencia me el pacte, porque el pacte de Castilla incluía evidentemente la región y y si eh, intentáis, el que pareix, no, no está muy claro porque también les que eh, de pensar que estén hablando de partidos que actuaban en la frontera, en la marginalidad y la ilegalidad diríamos, y a veces también es un poco difícil reconstruir estos momentos históricos porque muchas veces partimos de notas de prensa y hay muy poca documentación de los propios partidos, a veces muchas veces es difícil poder juntar todos tres piezas de Shibuya, que muchas veces ni se topa con los juntes tenemos forat. No. Eso es difícil hacer una crónica digamos exacta. Pero el del que sí que tenía más información sería el pacto de Tortosa, que fue en el mes, digamos, el mes rey, puede ser el mes premeditado y el mes. Mm. Podemos decir profesional, mm. fins y todo. Una de las cosas curiosas de ese pacto es que, eh, digamos, que prevé una especie de Estado federal de mm. Aragón, mm -hmm. el de Valencia y el de, de Cataluña. Sí, pero el que los Baleares es como que habría mm. de estar coordinado también el de Cataluña. Sí, ahí això... yo mm, No te puedo contestar al 100%. Quién es el motivo, porque no no, no toca a Mendes personas ni ni a un documento claro que lo que diga, pero seguramente puede ser que sí que estén en Mira Janssen, el que pasa a la de moderna, Ambres y Es Balears, fruir de la propia derrota del regno de Mallorca, que no, no, recuerden que se reintegra de manera violenta a la corona de Dragón, y de perder, digamos, la propia representatividad de es mallorquins a Gorch estaban representadas, al Escort de, de Mallorca y al Escort. Dígame de toda la corona de Aragón, solo están representados cataláns, aragonesos y, y valencianos. Es... Es... Es... Es... Es... Es... El regno de Mallorca no está más representado, pero el compromiso de cas no representa a Mallorquins. Uh -huh. eh, están, digame, representados por los propios, los propios representados catalans. Posiblemente, si estás mirando en el show, posiblemente sí. No te puedo decir al 100% porque no, no hay un documento claro. Y después pues, el altre caso curioso de la, del Pacto de Tortosa es el caso de la Cant, sí. que se dos días más tarde y mm -hmm. a favor. Sí, eso sí. Sí, si hubo itavans, que eh, digamos que representantes del Partido República Federalista o Federal no están representados en el... No, a, no van al pacto, que es celebra dos días entre el match, el d el, 19 de ma, el y el d de Match, de, de 1.860, perdón. Eh, no acudeis en los representantes de, del partido a la, la provincia de Alacant. Mm, no te sabría explicarles las causas. Seguramente, posiblemente possible de la distancia, en un problema de agenda, no sabremos, Pero sí que es verdad que al día, según la publicación del pacto, se incorporen. Voy a decir que no, no por ningún motivo, digamos ideológico, ideológico de... de problemática territorial. Uh -huh. Porque claro, este pacte nice de las federaciones que existían, que serían provinciales o locales. Sí, sí, sí. A, a ver, el federalismo como el Republicanismo en general tenía la su central es Ciutat, no era un movimiento a Amunabá rural. Sí que es verdad, pero ejemplo, a él sí que ya, de FTN en alcalde federalista, al poc, poc después tiene un alcalde federalista, pero sí que es verdad que Messen ya, digamos, de las capital seguramente de provincia y la ciudad es muy una cierta cantidad de población para poder permitir una base buena. No, no, no problema está, no muy este, no este El camp era mayoritariamente monárquic y mayoritariamente también algunas zonas tendrían más carlins, que de hecho de recordar que están a punto de en tornar a una nueva guerra carlina. Porque a Sópera contextualizar también la echen que estiga menos posada es es si 1869, ni un gobierno provisional y se y no ni rey pero tampoco ni una república, es un gobierno provisional y están decidiendo qué fan. Sí. Si torna el borbón, si tal, y al final fan la decisión salomónica de de al rey de Italia y decirle que educa al sufrimiento. Sí, claro, pero eso también es junta a el, el propio malestar de los federalistas que es el que porta, de feta a revoltarse. Uh -huh. En octubre de Ishemateisain, de Milwich en Sixantanau, en Valencia, en la propia ciudad de Valencia, es revolta. Hay una revolta federal que es pro curiosa eh, y que acaba a Melechardito español. Eh, bombardecha en la Ciudad de Valencia. Estoy en, en parlando de la Emil Wittgen-Sillandonao, que es, una, es un fe muy, prácticamente muy olvidado en la historiografía valenciana. De fet, años después, que ya amb el propio final de la propia República, amb el movimiento. Poco avance, digamos, del final de la Primera República, pero un de las causas principales de la función que es el movimiento cantonal, tornará a ser bombardecha de la Ciudad de Valencia, pero rechazita española. Entonces, en cuestión de sin canch, es bombardecha dos vegades. Es una cosa curiosa porque. Primero la en cuando se fa la revolta federal mm -hmm. que ni habría previo a la Primera República, mm -hmm. si no me equivoqué Sí, sí, exacto. Y en acabar la Primera República, que es cuando oh, es la sublevación cantonalista, es proclama el canto de Valencia y Valencia torna a ser bombardejada. Mm -hmm. Exacto. podrían decir no que es una anécdota un poco desconeguda, ¿no? Se sabe mucho del cantón de Cartagena, del cantonalismo de Barcelona, básicamente, de Cataluña en general. Mm -hmm. Se te mucha información, se sabe que Barcelona se sido bombardejada muchas veces por per diferentes gobiernos españoles, pero lo que hace Valencia, pues, y esa tradición republicana, que puede ser más o menos se no? sobre todo por el que falta el basquisme, que es prou posterior, pero son fets relativamente esconegutos. Y ves, es curioso que en este periodo de, de interregnes, podrían decir, porque es un interregne de la red Altre, Valencia bombardecha dos baltes, un fe relativamente desconegut y que, ves, hace un poco de, de divulgación este libre. Mm -hmm. De fetal libre... Eh... Tenemos uh, recogida una ilustración que aparece en una revista americana uh -huh. de la de Valencia en la primera, digamos, pri en el 1869, en la revuelta del octubre del 69, amb una ilustración muy bonica, muy curiosa, que es representada a la 8 de Valencia con el revoltados federalistas están allí, acantonados, y ya hasta el y había rodeado la ciudad de Valencia y ya había amenazado de bombardearla si no desistían a su revolta. Y es curioso porque esta ilustración representa la arribada del bisbe de Valencia, del arquivisbe, perdón, eh, intentan posar cau de que por favor desistís que en el S8 porque eh, si no desistéis en el ejército español bombas de echar a la ciudad y no solo no solo va el propio bisbe, sino que los consuls de las naciones extranjeras representadas en Valencia las en Es un intento de posar Pau que ella eh, ve que no que acaban las bombas de la ciudad y Después, ya a el segundo bombardeo que es el de la 73 eh, eh, ya en la primera república eh, es curioso porque yo recomane si alguno si tiene mucho curioso curiosidad ver este momento un libre de constantino bard que eh, los 16 días de, de, de asedio de valencia es de, de avance de la su veritable conversión a la renaissance valenciana porque ya un qui ho que usted me tendrá es nota cierta eh, en cara, digamos, le falta a Maurartins de la Sue valenci Valencianita sociocultural. Y eh, eh, eh, describo cómo es todo el, el proceso, digamos, desde una óptica muy crítica, todo el proceso de la proclamación del canto y, sobre todo, el, el setche que fue el español y el final del propio canto de la experiencia eh, de Weiss Capadal, digamos, que no han de recordar que, canto que los cantones es cantons federalistas están proclamados, pero el sector, digamos, más extremo. Dins del propio federalismo que son los intransigentes que son los que del, del propio dicen de cosa el govern de, de Pimargay y van al e, e, estan básicamente es produce un movimiento digamos, de la gente, de los diputats que están en les cor de madrid recozantes de la nueva república que finalmente es proclama de una vegada a maddu de Saboya, boyyaisteis eh, en el seu, en la su monarquía y torna y se torna al a su país eh, es proclama la primera república y pero las propios propias, porque no, en recordar también que había mayoría monárquica. Sí, la vale. República se ha aprobado como mal menor en plan del rey se va, porque <laughs> digo que casa es un caos y se va, me digo el rey, yo me en a Italia, digo, <laughs> mira, pues que no, no, no es dona tensa buscar a ningún la República la primera va no va a ir de un sí, de un fervor republicano, sino que van a ser porque es que ¿qué fem si no, de alguna manera se tienen que organizar, ¿no? Pero eso básicamente podrían lo que que ve de ahí no la primera república y para eso va a durar tampoco también exacto exacto no ni había no ni había una mayoría social que esté quedando ante una república una república de muy federalista ante todo el, el corpus ideológico que eso suposaba. y eh, de eh, hecho hay de recordar que había mayoría monárquica al escorch uh y -huh. esa mayoría monárquica en parte aprueba la república como una manera también de arribar de, de, de arribar a una desestabilización total del sistema político que, en parte Achúe también, bueno, Bart, eh, siga fruit de una, nueva, de una nueva arribada de la monarquía. Uh -huh. Que finalmente ocurre. Exacto. Es, uh -huh. es producir la restauración, oh, la uh -huh. figura del FII de Isabel II, Alfonso Doce. Y uh -huh. también es curioso todo eso que comentabas de John Bart, porque en nuestra entrevista Antonio Laguna em comenta también un poco de refiló que Blasco Ibáñez es nice de, de John Bart. Voy a decir, el uh -huh. Republicans Valencians, que después en finales del Dino del Bien serían tan ni tan potentes. Hechos Republicans Valencians anaven a la cameta de John Barr, que era quien había hecho la crónica de ellos Temps, a que se explicara conforme fue la Primera República, uh -huh. en el subobjetivo que Blasco y yo no de conseguir una Segunda República. Exacto. También he de decir que, bueno, el libro ya ja está, lo expliqué explicarme Sí que es verdad que eh, esta presencia republicana fracasa totalmente y el propio republicanismo como tal vive una crisis. Evidentemente, ha fracasado en el subobjetivo y vive una crisis. Y es cuando Chen es auténticos dos grandes opositors que arribaran a la monarquía, a la época de la restauración, que por una parte tenemos També d'un de republicans republicanos que ha la casa en su proyecto político, que es Valentí Almirall, que es el que pocs anys després posarà les las bases del de catalanismo político, eh, y por otra parte también el anarcosindicalismo, que en parte veu molt de las tesis de Pino Margaia, de, Margall, eh, de algunas, algunas concepciones políticas que tiene Clar. Claro... Eh, el que me estás comentando tú sí que es verita que es veu, eh, el republicanismo no es tan fidirect como como fit también del malestar y tarda un sánchez en fructificar no no es una no es un fruit, no es un direct digamos -ne. es que exacto ellos veurían be, perfectamente es como el yayo adorable <laughs> de una manera un poco uh, rebaixante es como el gallo adorable que te allí que te contales batalletes sí pero ellos no son fis directes de, de la primera república sí que es verdad que tienen como tienen como un, com un referente de un fracas y es un también es un referente el que no sabe ha hacer y un referente digamos, de una mala experiencia uh -huh. seguramente yo posiblemente y eso es una opinión personal sí que tenga a ver con, con algunas concepciones del, del, del republicanismo y de la pura respecto al tema territorial que ya saben que digamos, que el tema territorial federal valencianismo valenciano no tenía mol no, no teníamos mol vuelve en vista al principio, Venga, que no después ten... sí que en un fruit, que es el valencianismo, digamos, de la segunda República, que es un Ficlar del Black Kiss que eh, deriva en el partido de Esquerra valenciana. Pero de fetiche, entre cometes, ese anti-valencianismo de la pura, que obviamente es muy matizable, y mm -hmm, eh, ese anti-valencianismo cultural, ve de, precisamente de... que ellos se esposa del costat costado de Constantino Bar, mm -hmm. que tenía un enfrentamiento, podían decir que un enfrentamiento que venía de Yark. ¿Ame el sector kosovar de la Renaissance? Pues sí, vuelve. Yo creo que eso ya lo pueden decir así, esta parte del sí, sí. de, de artículo. Y anima a aprovechar para, para introducir a la presidenta de Clapir, a Mireya Bañuls, que anima a proceder a, a contactar procedir, a, ella. a, a contactar amb ella y que nos conté también un una, una artículo muy interesante sobre el, sobre el final del libre que es la, la Segunda República, y el final de la Mateisa. Ahora tenemos ver, tenemos a Mireya Bagnuls, que ella es la presidenta de Clapir y también colaboradora del Libre que está en Comentant. I ella ha escrito, entre otros, un artículo muy interesante sobre, sobre el final de la Sona República, el Por de Canti, i y el Exili. Y Resli, don en paz, pero ahora si pot, pues contar, hacer una breve introducción primero de, de por qué va a escribir este artículo y después ya profundíme en, en el que va a ser el artículo en sí. Bueno, buen día a todos es que es que escolteu el programa de la represa, doncs, bé, el, el, la verdad es que el tema de la Segunda República, sobre todo en el caso del País Valencià, es un tema que ha tenido bastante repercusión y sobre todo en el, en, estos dos, en estos últimos años. La impasa, por ejemplo, es la conmemoración el 76 aniversario de la desfeta del Port de Alacant, no? A una, una exposición a una a la universidad, la y la verdad es que un y también es hacer un viaje a que van a fins ahora, ¿no? Para rememorar el, el tragic final del, del Port de la canto. La verdad es que es un tema que molta yendo no es o que con pues de una manera un poco pueden dir superflua. ¿no? Vamos mm -hmm. a acompañar a Julia Jordà. Y yo es eh, vais a interesar por este tema porque el van a conocer en el último año de la carrera están... Tanto... ...realizando las prácticas del, del Grau de historia en el Instituto Obrero de Valencia, que te la a su y allí pues en contacto al mismo o menys la historia que había viscut, la gente que había nacido por Dalacant, y eh, conectaré mi libro de, de, de los germanes y leeré Alicia González Beltrán. Todo esto pues es verdad que decidiré escribir un artículo sobre, sobre, el, sobre, el, sobre este FED y también porque en ese momento el, el profesor de la Universidad de Valencia Ricardo Camilo Torres Fabra va a publicar un artículo sobre la represión, una perdón, un libro sobre la represión franquista del País Valencià en el, en el que hablaba pues, sobre los camps de concentración y on parla, y on se centraba en el tema del camp de los almendros de los almendros a Alacant que va a ser pues, un de de muchas de las personas que quedaron en el port, ¿no? ve pues... Eh, el tema del la el port de Alacant eh, se, se centra en el día 28 de febrero, ven que del 39 ven que la Segunda República pues ya estaba en esos últimos momentos y pues es el momento en que hazaña dimitís y el general Casado pues a socialistas y anarquistas pues van a dar un call de estado contra el gobierno de, de Negrín, todo tratando pues, de finalizar la guerra pues sin evitando las menos posibles. En todo caso, se van a organizar, uns, en teoría tienen que ir diferentes vaixells desde el port de Alacant, Bueno, resumiendo de alguna manera, ¿no? tienen que ir desde el port de Alacant diferentes bacheletes. Eh, desde el port de Gandía eh, va a ir protegidos por el gobierno de la República, van, eixir alguns i, en teoria, es van prometre a ir algunos dirigentes. Y en teoría se van a a muchas personas que desde el port de Alacant podrían salpar para pues, poder. poder resguardarse del dels, los ataques fasciste. En este momento eh, en que se produjo la desfeta del port de trobem a muchísimas personas concentradas en el, en el port. El port de pues, eh, en teoría, no va a ser el, el, el punto de eixida de muchas personas que fugían de la República, pensé que es Frontex estaba en trencats y se preparó de fugir de del horror de uh, los fasciste. Y Franco lo que es va a dedicar va a ser junto a la, junto a la división Litorio, pues lo que va a bloquear el POR para que la gente no pudiera ir. Todo eso arriba un momento en que el único únic book que va a arribar a, a la CAN va a ser el book angles con el book como el buc conegut com Stanbrook, que estaba dirigido por el capitán Archibald Dickinson, que va a decidir que pujaren con una capacidad de unas 500 personas, va a decidir que empujaren eh, 2.600 Dow del Vachay. embarcar en tot això, fins ahora, en arribar ahora, es que van a poder embarcar, van a arribar ahora y nos van a desembarcar. va a que estar, todo aquí van a ser unas, no sé exactamente es 10, pero van a estar unos cuantos días Dow del vaixell, que no podían desembarcar, porque nos donaban els permisos y tal. Y allí, pues bueno, va a ser una concentración de, de personal, falta de, de menjar, eh, unas condiciones sanitarias y higiénicas pues, nefastes y eso pues, va a va, va comportar la, la, que, o sea, que comenzarán a aparecer malalties desde de la sella y tal. ve es va a, dar a poco a poco el desembarcamiento, y, y eso va a ser, la verdad es que va a ser una arribada bastante... Para las per personas que van arribar a arribar ahora y que van a tener que emprender una vida allí. Pero otra banda también, que no todo el mundo va a poder salvar, sino que mucha gente también va a tener que, que quedarse en el port, y eso va a comportar que la gente que está en el port, pues, fueran empresarios. Entonces, les dones per una banda y que, que, que van a ser, ser tan en el, en el cachos en el cine de Alacante. Y después, en el caso de los hombres, también eh, van a ser tancados en el campo de, de concentración, con el campo de los almendros o el campo de la Bien, no, tampoco voy tampoco quiero eh, desbaratar todo el artículo, porque también es interesante que la gente el guisga, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que... Bueno, también no lo ha dicho, pero la pasada de voz de Alacán también va a ser un punto de concentración, al igual que el campo de concentración del batero. En, en resumen pues, va a aportar esta desfeta del porno, El hecho de que la gente no pudiera fugir del del lloc, pues va a comportar pues con vegeu pues que que ponen golpe per por la represión que va a instaurar el régimen de Franco antes de que ya antes de que antes de que Franco prendiera el poder de todo el Estado y y eso, no sé tampoco a desbaratar todo el artículo para que No, claro, ha estado gente... una exposición pro pro amplia. Yo simplemente sí que quería hacer Hacer una pregunta y es que he sí. un artículo, no sé exactamente aún, sí que vais a decir un artículo que parla de un barco que tenía capacidad, para más mes personas que le están brutal, incluso, sí. y que no me va a desayochar como a 20 o 30 personas que eran, pues, dirigentes de la República. Y no sé si es aquel barco que has parlado del que vais a ir de Gandía, o, pues... o, si, o si, no sé si usas <ríe> pero, pero voy a decir que también podrían disar o con que va a ser un poco caótico, ¿no? Total. Tot el... La desfeta de alacán que, que tú has comentado. yo sinceramente, voy dir y, y desde la més profunda humildad voy a decir, yo no soy especialista en, en tota eso uh -huh. pero sí que es veritat que parece como que bu digamos o no va a jugar también un poco los intereses, no de, de los que més pueden contra los que menos pueden, porque también uh -huh. pensem la gent que pensem en la gent que va a poder pujar podían dir afortunats entre cometes que van a poder pujar al vasille encara que no va a ser. Ningún hotel de cinco estrellas, ¿no? Pero también pensé en el fatídico final que van a tener muchas personas que paralen en los de concentración y que van a tener que vivir todo això Y sense volver, voy a decir, promete unos que no arribaren mai. mayo. Voy a decir, la gente en de crear unas expectativas, ¿no? Pensan que tendrían un futuro mejor y que realmente, pues, va a ser, un, pues, como digo, el artículo, un agónico final, ¿no? Que van a tener, uh -huh. ya no es a la una República como a como el régimen político, sino realmente también las personas que van a patir esa situación. Molve, pues moltes gracias, mirella y si usis emita también convidé a toches nuestros oyentes que compren el libre y has que en el artículo que comas como has di tu seguro que que nos aporta más dades que mi china tú también hablarás un poco de memoria y también estará más detallá a y, y sería muy interesante para todos. Y yo, sin duda, y a toches yo es dul te convide a y todo el monafero Muchas gracias. Gracias a tú A buen día. Ve, y realmente la Chen podría pensar después de la entrevista que la Tegua Especialitat es la historia contemporánea, pero, pero no Verononia jun, ¿no? Si. si... Con tan esquinas la Tegua Especialitat en sí, o sea, lo el, el que es el que me está apasionando y navegadas allá profundís sí. en el de un que se quedan de programa. Eh, uh... De manera somera también es indicar que la génesis del artículo de del Pacto de Tortosa es porque eh, repasando unos fui eh, antiguos de revistas antiguas eh, catalanes, aritíriques y tal, trae una ilustración que es muy curiosa porque es, de, es ya de la época de la Primera República, pero que es un, una alegoría de... Diga, es una alegoría, o mejor dicho, interpreten como una alegoría de, de, del Pacto de Tortosa. y... Chuntame, mi compañero Ron Leños, decidimos ya esta propuesta uh -huh. que creen bueno, ya, ya, ya veréis la chenquen y la chisca el artículo y ya verá cómo está fundamentada y tal, y de ahí partéis, pero yo en realidad soy, eh, estoy especializandome uh -huh. es a la arqueozoología y es decir, el estudio de los animales que aparecen ya en MS Archaeologics, y desde ella es, eh, digámele que los anfibios y los reptiles, uh -huh. y sobre todo la prehistoria y todas las implicaciones en el ambiente y, en el, ambiente y el clima, las precipitaciones que tienen estos animales que se permiten reconstruir el paisaje y el clima a la prehistoria y la prehistoria y fins a cuál se va la época de la historia perfectamente un yacimiento medieval podrían podría servir uh -huh. o sea que todas estas representaciones y imágenes que se hacen de, de la prehistoria uh -huh. o incluso de la prehumanidad podrían uh -huh. dir la la conseguíbamos randels, fósiles y y sí. desde no se puede ofrecer una idea de la flora y la fauna que imperaba em sí, exacto. En... los animales se están señalando, eh, los animales muchos animales tienen unos requerimientos concretos uh -huh. de eh, respecto al clima cada ha al, tipus de vegetació, al tipus de, tipus de a, a los tipos tota de vegetación al tipos de tipos de temperatura a las temperaturas que puede haber mínimas máximas o michanes y todo esa conjunto de animales no solo los anfibios y reptiles no micromamíferos uh -huh. las propias plantas se sirve siempre para poder generar un cuadro más o menos aproximativo, no podemos arribar un una exactitud al 100%, de, de, de, de, de quién era el clima, quién era la temperatura, y quién era el ambiente, en pocas palabras, en el que es movían ser seres humanos del pasado. Y uh -huh. parlan de reptiles y anfibios, ni aunque que sí que has comentado que podéis contar alguna historia, y es el, el dragón del patriarca, que muchos oyentes sabrán, el conocerán. <sicc> Sí, esa era la móvil mm -hmm. espineta clavada en, <ríe> en, el, en el cor de Fea Resulta que, con cuál se va el personaje, sabéis que me gusta un poco por la Valencia histórica, pues con el core del cocodril que ya disecata al Iglesia el Corpus Christi de Valencia, donde la antigua universidad. Y ya ja desde menú siempre me había hecho esa y tal. Y siempre me había tenido ganas de, de investigar un poco más en ella. Y claro, va a ser cuando ya. Ja, ya mes mayor cuando ya va a, a la universidad, al mirar en ellas libros de historia me generalistes y un poco más especializados, veía que no había red sobre ella, no había no sabía ya de, de cuatro anécdotas no sabía investigar res. una vez yo acabé el máster en paleontología que es la más segunda formación arqueólogo paleontólogo y historiador junto, una, junto un compañero paleontólogo que se había especializado en cocodrils. Decidí agafar uh, aquest tema i fer un estar a tema es tema y ver la cuestión y todo el que publicat, ver, se había eh, publicado y fer una síntesis de, de este animal y, en pocas palabras, un estudio monográfico del de, de cocodril. Y uh -huh. ahí hice un de los artículos que publiqué en Maclapir, no está en al libre, está a la revista digital que desde así convide a llechar no, no este artículo sino tota a aquellos que, es que tienen eh, curiosidad por la historia valenciana. Y deriva eso en. Toda la problemática que de este cocodril, porque no estaba, cara, no está muy clara cómo arriba allí, cómo arriba al esmalte del archivista de Valencia y cómo acaba depositada a la entrada de una iglesia, a Cansei. De hecho, es una pregunta prou curiosa, ¿no? ¿Cómo acaba un cocodril en una iglesia y cómo acaba un cocodril convertirse en un drag? Sí. sí, sí, sí. Exacto. Sí, de hecho... Eh... He preguntado el so. <laughs> Perdón, Vale. Problemas técnicos. Sí, eh, vale. Eh, sí, de hecho... Eh, Exacto, hicieron les las preguntas que los nosaltres. nosotros. Eh, nosotros, el que van veure es que, eh, per desgracia, es importante señalar, no hay documentos, digamos, llevan una cita a un dietari, no hay documentos referencias al cocodril del momento, digamos, de en vida o de regal del cocodril al patriarca. La única cita que teníamos es de Pere Joan por que es un, un religioso de Valencia, que fue un dietari y recogí que el 7 de junio de 1606 este cocodril que tenía que portaba el nombre panto esposa del alcance dice Cadia, ya, ya muerte, evidentemente, y esposa del de la iglesia, y que había sido un regalo un regal que le había hecho un servente al arquebisbe. Nosotros altres de, de, de esa cita, pero sí que es verdad que todo el que me ha estado viendo en fin, eh, una las suárez, un que es que seguramente es regal de una, de, del virrey de Perú, de Perú, Gaspar de Acevedo y Zúñiga, de, perdón, Gaspar de Zúñiga y Acevedo, al arquebis Valencia. Es decir, de un virrey, de, de, también recuerda que el eh, eh, de Valencia, John de Rivera, también era virrey de Valencia. No solo era el arquebis, era tanto el poder religioso como el poder político, a la, al rey de Valencia. Y seguramente es un regal eh, que le dona el, este el virrey de Perú a la, al. Al altre, altre virrey de Valencia. Sí que es verdad que no pude trobar exactamente quién era la relación, quién era el motivo principal de ese regalo. Pero desgracia, eh, como he dicho, no hay documentos no ha contemporáneos de este regalo o de la vida del cocodril. Y en ese sobre todo, en una Fonkens Dona Teodoro Llorente, cuando habla sobre todo del de altre cocodril, porque seguramente van a ser dos cocodrils, un que estaba al monestir del Puig de Santa María. Que actualmente desaparece, eh, destruye seguramente la guerra civil. Y la otra es el que en Caras conserva, el Corpus Christi. Eh, sí que sabemos que hay una data, seguramente, eh, eh, si los animales de un Lepanto, evidentemente, que haber sido regalada eh, después perdón, de la batalla de Lepanto, 1579, Y sabemos, o mis la data de amor, que es, 16 es el 1606. 16 16 16 16 y I... documentos que hablan sí, del document, de animal como ha penjado. y el que nos recuadra sobre todo que sigue un regal y no tener documento contemporáneo y repetimos en espacio a una cita de y dorente a un que fa de, de del patrimonio digamos artístico y valencia una de sus publicaciones eh, sí que es concordante más o que nos está diciendo y Dorrente el propia identificación del animal pero de las cosas novedosas que sí que en los altres es aportar la primera Adscripción taxonómica del animal, es decir, identifiquemos la especie del cocodril y hemos visto que es totalmente concordante con el cocodrilus acutus, que es una especie que ya de Sudamérica de cocodril. Uh -huh. Diferente al niloticus, que es el que ya África, que es el cocodril, digamos, mezcla que pueden trobar a Soláchix. Y claro, tenemos un cocodril, el cocodrilo acutus, que de hecho es muy curioso, porque coincide prácticamente en la segunda área de distribución, es territorio, es una vía, así virrey. El, el señor Gaspar de Zúñiga y Acevedo. De hecho, también, ya per, rematar, ya per prácticamente aseguraron, no solo es el cocodil este está en el territorios del virreinado de Perú, sino también en el virreinado de, de Nueva España, al México. Sí, sí. Digamos que arriba desde el México fins a la frontera en Chile. A los ya ahí tenemos eh, un mar geográfico que se está concordando con la versión de Teodoro y Oriente y de que sigue un regalo del virgen de Perú. Y ya, ¿cómo acaba en Cocodril? Es curioso porque ya uh, prácticamente 100 años después de, de la Segua eh, Disecación y Posada alcancé uh, y ya comencé a trobarlo en Chicotés Obras Populares como un personaje más de, de la Ciudad de Valencia, Mel Pardal Siso, y intervé fins y tot, a Chicotés Pasquins, a o Obras Rimades como un personaje más de, la, de la Ciudad de Valencia y ya es cuando París referida ahí como a Drago del Patriarca. O sea, estén pensan que estén parando una gente que seguramente no había visto hay un cocodril y quién ha su referencia directo de digamos, de, de, de, de, de, de musculos y de el dragón y el motivo básico eh, eh, siempre es eh, ya una teoría muy, muy clara que además conjuga con la propia tradición de Valencia que es que seguramente sirve para representar el silencio el cocodril es un animal silencioso una... y al usuario de la suba representación, la suba posada en la puerta de una iglesia eh, eh, y la el suba el aspecto está eh, en que la persona que entre tenga que mantener un respeto fervoroso capa cap cap la propia santidad del yogue. No obstante, eso nos alteres eh, aportem... Eh, Per primera vez este tema, porque sí que es verdad que este sí que se había discutido, porque es, no es el único cocodrilo que ya la apartado una iglesia, sí sí que es verdad que es de después de que ya la corona de algo, pero que mayoritariamente es en las iglesias del que sería la antigua Corona de Castilla, fincito toda Italia. Eh, eh, Nos saldría sí que llansem una teoría respecto a un documento sí que sí que que esta época a un documento italiano, eh, amblemblemblemblemblemata, eh, sí que veían que seguramente eh, posiblemente esté apostado ahí más por un valor apotropaico, de fetes, eh, yo podrá probar la persona al artículo. Eh, eh, Repetís que la voy a de, declapir. O sí que hay una clara vinculación entre el cocodril como un animal horroroso y apotropaico en el sentido de que es un ochete eh, a mals. Alesores, posar un, un ser monstruoso a la entrada de una iglesia, fea que le saltes cosas monstruosas, se, se exacto. Era como una especie de protegir la, la, la santidad del papillo, mm -hmm. como una cosa monstruosa. Sí. Don't be que este es deixem el programa de Wii y res, convidémos a, a nuestros oyentes a la semana que viene y a visitar la página de Clapiri. Y si volen comprar el libre en la, en la web de Ladrasana o en cualquier sí. librería, el podrán trobar. Llibres de la Ladrasana ven por internet. Well, el libre forma parte del Bercami, que mm -hmm. ja, quan van fer el programa piloto también, San Baidal ya ja van parlar Berkami, mm -hmm. i a hablar de que mm hay Bercami y distribuyen las librerías. I... Sí, yo eso, recomiendo a la gente, cualquier persona que buiga desde una manera divulgativa, fresca, moderna, a se de, de, de, de los principales feitos históricos del pueblo Valencia, que acusque los nuestro libro. Y si ya, en si mes Usted es absolutamente fácil de trobar a en un clic, clapir.org, y allí tiene una base de doscientos uh, y pico y artículos llargs al su abast tan curts y llargs, o sea, no, no te pero no aburrirse, una larga temporada. <laughs> Y si algo va a que vaya a la iglesia es el patriarca que vora mm. a el, el, el al sí. Evidentemente, es una de las grandes chollas olvidas de Valencia, porque es. Es una cosa. Es única, ¿no? Vull dir, sí, eh, Descocodrils de gamle y de todo el mundo será los mejores conservados y es par de la cultura popular valenciana. A Blasco Báñez le dedica uno de sus contes, que de hecho sé que Blasco Báñez que el va a popularizar de manera ya ja mes, fuera del Smurf del de Valencia. Y ahí está el pobre, acumulan pols, ya du cuadres 400... en de años ahí acumulan pols y ya que visitarlo, al pobre. El nuestro amigo Lepanto. Exacto, Lepanto. <laughs> Muy bien, pues, si vols, en esta reflexión acabamos en nuestro programa de wii y, res, eh, a nuestros oyentes a continuar los en las propias entrevistas que faremos a la represa. Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes.